Es como una representación de lo que es el, el Dios como rey, pero ese rey que es bondadoso y humilde, ¿verdad? Claro. O sea que vos venís frente a él para, para pedirle perdón o, o entregarle todo tu servicio a él. Él en realidad es el que te da todo. verdad O sea, él se baja de su trono, se pone a tu nivel y te abraza y es ese rey así compasivo y cercano ese contraste, esa reverencia sí, que esa me... reverencia pero a la vez esa humildad de, de parte de Dios justamente es hacer camino